64 volverá en 2024 el año del dragón signo quimérico ser mitológico la valentía personificada imposible hacerse pero el dragón no lo sabe Calidez, magnetismo, carisma Extensa generosidad, extrema benevolencia Toda la seducción, irresistibles son ellos y ellas Era imposible hacerse, pero el dragón no lo sabía con fortuna, o envidiados, admirados, claros, directos, muy explícitos. Así somos los dragones, sin tapujos ni escondrijos, transparentes somos. Jamás corrosivos para la comunidad, pero jamás corrosivos para la sociedad, pero jamás corrosivos para la humanidad. Sociables, tolerantes, comprensivos, sensibles Guardianes de los tesoros de la sabiduría cósmica Capaces de todo somos los dragones Porque no preguntamos a nadie si se puede o no se puede Simplemente lo hacemos Y lo hacemos Lo hacemos Si es adecuado Actuamos Y vaya si lo logramos Sabemos que quien no arriesga Jamás gana, sabemos que no hay fracasos, solo lecciones, experiencias, enseñanzas, pedazos de vida que devoramos.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 Aunque pongamos música a la verdad Aunque incomode nuestro testimonio Aunque parezca ridículo El sueño de una aldea global Unida por la energía Era imposible hacerse Pero el dragón no lo sabía Los dragones marcamos el sendero que se hace visible, aunamos esfuerzos. Nosotros somos quienes acercamos el horizonte asegurando que la utopía es el lugar al que todavía no se ha llegado nunca aún imposible la vibración del cosmos en la tierra con estas simples canciones melodías que susurran las capacidades humanas que liberan la potencialidad del alma la vibración del cosmos en la tierra pedazos de vida que logramos amansar acariciar amar y besar en mi caso con canciones de madera que pueden arder en la hoguera que chispea que manda señales de humo a todo el mundo